Vamos a ver cómo encontrar e ingresar a nuestros cursos del Centro de la Dignidad Humana. El paso número uno es entrar a Success Factors. Dentro de Success Factors vamos a ir a la parte superior izquierda y vamos a seleccionar la opción de Mi Plan de Desarrollo. Una vez dentro de mi plan de desarrollo vamos a encontrar todo nuestro portal y en la sección de My Programs vamos a encontrar la sección de Cursos de Dignidad Humana. Aquí hay que dar clic a cada uno de estos cursos para que nos lleve a la capacitación correspondiente. Nos va a abrir una liga y una vez que estamos ahí hay que ir a la sección de inscribir o ir a la actividad y después hay que darle clic en iniciar curso. Así con cada uno de ellos. Espero que este video sea de gran ayuda.